Dicen que las personas que cogieron la mano izquierda, ahorita a mi derecha, son las personas más pecadoras. ¡Ay, Dios mío! <risa> por, eso, por eso el camino no es derecho. ¿sí? Quiero que conozcan cada rinconcito de nuestra catedral de sal. Para eso venimos. Desde ahí llega el dicho, o sale el dicho, que todo lo que brilla no es oro. Sí. Por este material. Porque realmente la sal brilla, pero no es oro. No es oro. de Bogotá, entonces creo que nos vas a mostrar aquí hoy. Acá vamos a ver la catedral de Zipaquirá, considerada la primera maravilla de Colombia. Ahorita vamos vamos, nos vamos a dar cuenta por qué este nombre o por qué lo, la catalogan como la primera maravilla de Colombia. Bueno, adelantarles tanto. ¿A qué distancia estamos aquí de, de la capital de Bogotá? Estamos tan solo a 70 kilómetros, más o menos, 70 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Ya hay veces tardamos de una hora y media a una hora y cuarto dependiendo pues el tráfico de Muy la bien. ciudad de Bogotá Lo vamos a recorrer todo entonces vale. Bueno, aquí veo que tienen la, la bandera de la República Dominicana Diego, aquí mira Ah sí sí. La tienen claro, aquí, la bandera de la República Dominicana Una de las banderas más lindas del mundo Porque la mía Ah, y allá está también ¡Ah, sí! ¿Y cómo es que tienen ustedes? Por lo que nos visitan mucho de la República Dominicana ¿sí? ¡Oh, sí! La única bien. bandera que tiene un Salmo dentro y una Biblia dentro de su, de su bandera ¡Sí! ¿sí? ¿tiene, tiene un texto un... bíblico ahí para Conoceréis para la verdad y ¿Cómo nos es? hará libre ¿Cómo? ¿Cómo? Conoce la verdad y, y, nos, y nos hará libre ¿Sí, ¡Oh, sí! Ah, estoy apenas para, llegar, para irme para Dominicana ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya ¡Ya bueno, aquí yo amo Catedral de la Sal, el vagón, y vemos que tiene la bandera dominicana allá arriba, Vamos rumbo a la Catedral de la Sal. O sea, aquí tocamos el agua, la mano entera, la mano entera, claro, después y después se va a beber sal. Yo no quiero mis manos de sal. Esperemos que, que nos consideremos bueno, el las estaciones por las que pasa Jesús durante y después de morir. Entonces, acá vemos el número romano, los números de nuestras estaciones. Ya les cuento más adelante sobre estos números romanos algo muy interesante esta primera estación llamada Jesús es condenado a muerte nos muestran con las palabras esa placa que pone a Jesús arriba de la cruz significando el rey de los judíos encontramos también latigazos en estas letras simbolizando, significando esos latigazos que sufrió Jesús durante su calvario ese sufrimiento que le tocó pasar Jesús Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Chicos, lo que vamos a encontrar acá son estas cruces en las estaciones simboliz simbolizando a Jesús. Vamos a encontrar. Pues. caídas en, en su vía crucis. Cada vez que encontremos una caída de él, vamos a encontrar la cruz más honda, simbolizando cada caída. Nos encontramos en la tercera estación de nuestro via crucis, llamada Jesús cae por primera vez. Como les decía anteriormente, encontramos una cruz más honda que la anterior. Les cuento que antes de esta catedral hubo otra esa catedral fue cerrada en el año de 1992, no porque haya pasado algo catastrófico ni nada, no, sino por seguridad, ya que los estudios mostraban que estaba bajando el techo, por lo que estaba más cerca la capa vegetal, y decidieron cerrarla. Esta la abrieron en el año de 1995. ¿Esa profundidad que tiene por allá, son cuestiones... De... De los tiempos que te iban sacando sal, hacían eso. Sí, sí eh, esos se llaman socavones. Más adelante les explico un poco acerca de, de esos socavones para qué sirven. ¿Vale? Por acá, chicos, continuamos. Chicos, nos encontramos en la cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santa Madre. Acá encontramos una estación totalmente diferente. Es la única estación que encontramos en forma circular ovalada. Y vemos acá. Una cruz en la mitad de, de, de la estación, simbolizando esa unión de María con Jesús. También la forma circular simboliza el vientre de María. ¿Esa cruz también es de sal? ¿no? De sal, todo lo que encontramos acá es sal. Esto es sal. De sal. Ajá Menos las cruces que encontramos en la estación como estas. Estas cruces pequeñas que están en madera y los números en romano. Sí, claro que sí. Quinta estación, Jesús es ayudado por Simón el Cirineo. Acá en esta cruz vemos en los brazos ese soporte que eh, Simón el Cirineo le da a Jesús ayudándole a cargar la pesada cruz. Simón el Cirineo, recordemos que era un campesino, que los romanos lo obligaron a ayudarle a Jesús a cargar la cruz. ¿Vale? La Verónica es ese trapo con el que limpian el rostro de Jesús, que queda marcado ahí, el rostro de él, ¿verdad? También vemos una estación diferente, donde encontramos la cruz dentro de esta pared pared salina, simbolizando esa marca que queda dentro de la Verónica. estación, Jesús consola a las mujeres de Jerusalén Vemos otra estación diferente, ¿verdad? La vemos con agujeros, que si nosotros quisiéramos ingresar a ella es más difícil Simbolizando eso, el fuerte, el, el fuerte camino que tocó pasar a Jesús durante su Calvario Encontramos en la mitad a Jesús, en un lado a la Virgen María y en el otro a María Magdalena simbolizando también en estos reclinatorios a las mujeres de Jerusalén por acá, novena estación Jesús cae por tercera vez esta ya es la última caída que sufre Jesús por eso tan honda les cuento chicos que todas estas estaciones que estamos viendo son hechas ahí mismo no es que las hayan traído de otro lado la mina, no ellos fueron trabajando y tallando esos reclinatorios, las cruces y todo lo que vemos. Solo hay una estación que la, la construyeron desde cero y más adelante la vamos a ver. Vale, para ¿Sabes qué? Ya tenemos una. en la mano. Sí, ya. Siguiente estación, llamada Jesús es de, despojada de sus vestiduras. Acá vemos esta cruz hueca, simbolizando ese des... Eh, bueno, cuando le quitaron en realidad eh, la ropa, las vestiduras a Jesús. También les cuento que esta estación fue la primera en construirse. Vemos que el piso es totalmente diferente a las otras. Sí. Por eso mismo, esta fue la primera estación que construyó. También les cuento que para esta maravilla que estamos viendo se presentaron más de 20 personas, más de 20 licitaciones tuvieron para crear esta, esta, esta mina. La, eh, ese concurso lo ganó un colombiano de apellido Garavito, Roosevelt Garavito, entonces nuestro maestro Garavito acá fue donde empezó todo y la dejó así pues para que viéramos Qué hubiera sido de toda la mina de este, con, con este piso, con este mm -hmm. tipo de piso. Pues para mi concepto me gusta más rústico. ¿Y el diseño? Sí, él fue el que hizo la, el diseño. Eh, si quieren foto acá chicos, o así está bien con el video. primera, Jesús es crucificado. Recuerdan, chicos, que yo les dije que las, la, la, las, las estaciones fueron hechas ahí mismo y que solo había una, que la construcción desde cero, pues es esta. Vemos que el piso ya es de cemento, los reclinatorios ya la vemos que lo trajeron en, en, en dos pedazos y esa cruz también, si, nos, si lo podemos observar bien, Vemos que la trajeron en 1, 2, 3, 4 y 5 pedazos. Les cuento chicos que esta cruz pesó aproximadamente 3 toneladas. ¿Y este esta también? Les, eh, sí, esta sí fue traída de otra parte de la mina. De en tanto. pedazos, es de sal, con roca salina. Les, les digo esta cantidad, que, o sea, que pesó 3 toneladas, porque ahorita... Quiero que ustedes vean la cruz más grande bajo tierra que hay a nivel mundial y me digan cuánto creen que pesa. Son 14. Décimo segunda, Jesús muere en la cruz. O Así sea, está un poquito escondida. Entonces, en esta estación nuestro artista gravito lo que nos, eh, nos quiere mostrar eh, son esas últimas palabras que tiene Jesús con, con Dios. Cuando le pregunta por qué me has abandonado, ¿verdad? Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Con esa luz que el artista Gravito colocó en la parte de arriba, es esa conexión de Jesús con Dios, preguntándole esto. Y ahí es cuando Él muere. Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Ajá, también vemos una cruz hueca. Les cuento, chicos, que nuestro artista Garavito nos dice que esta fue la estación más difícil y más demorada de hacer, ya que vemos el grosor de, de la pared, y él dice que pues una mala fuerza, un mal corte, dañaba. se caería, dañaba, y hasta ahí llegamos a nuestro Via Cruces, porque está apenas para, pues, para, para haber sido construida. Tiene como dos metros o algo Entonces estaba muy apenas, o sea, muy exacta, y si en, en alguna estación fallaba, ya quedaba, hasta ahí llegaba la idea. Lo que vemos aquí, lo que Alberto Félix me preguntaba, se llaman socavones. Vemos que son agujeros. En, los, en, en la otra parte, digamos, unos, unos agujeros más grandes. Estos socavones nos ayudan a respirar libremente. O sea, acá estamos respirando el aire natural. Con algo muy sencillo, pero ingenioso. Entra el aire por donde ingresamos, recorre toda la mina y vuelve a salir. Cuando ingresamos sentimos un poco como ese olor a azufre. Es cuando chocan esos dos aires saliendo, uno saliendo y el, y el otro ingresando. Esta es nuestra última estación, pero aún no es el final de nuestro recorrido. La 14 Jesús es puesto en su santo sepulcro. Bueno chicos, acá ya vemos esa roca, esa, sí, simulando pues la roca donde le colocaron el cuerpo de Jesús. Personas que han ido a Jerusalén me han dicho que es muy parecido el sepulcro. Entonces Está muy bien diseñado por parte de nuestro, de nuestro artista. También les cuento, como dato curioso, chicos, que nos dicen que si nosotros uniéramos esta parte de pared salina con la de allá, encajaría perfectamente, simulando esa roca con la que encierran el sepulcro de Jesús. Sí, es allá hay un agujero. Acá nos encontramos con la cúpula, la cúpula es la parte más alta de los santuarios. Acá no la encontramos en, la, en, en, en lo más alto, pero sí en la mitad, ya que hemos bajado aproximadamente 90 metros ya sobre la superficie que iniciamos. Acá vemos esa parte de arriba de color azul, muy perfecta, muy bien hecha, simbolizando el cielo. El piso vendría siendo la tierra y nosotros los humanos seríamos la pared, ya que somos imperfectos. acá encontramos las escaleras del penitente son 42 escalones que si nosotros quisiéramos devolvernos caminando que a veces es como el modo más rápido ya que la otra salida sería en tren y hay veces que hay que hacer fila por acá cortaríamos mucho camino cuenta que las personas que suben esos 42 escalones y llegan muy cansadas, muy fatigadas es porque cargan muchos pecados pero también los dejamos ahí Acá ya empezamos hartas nos devolvemos caminando No, es poquito, Quiero No quiero saber lo que hay, hay, lo que existe, existe. Bueno chicos, acá ya empezamos a ver La cruz más grande bajo tierra que encontramos Acá vemos cómo los mineros, cuando, cuando se extrajo todo este material para hacer eh, las estaciones, este, por, por dónde lo bajaron, por dónde bajaron todo el material. Entonces ellos llegaban a un carro carga grande y empezaban a botarlo por acá para poder sacar todo el material. Parte de nuestro recorrido llamando el coro, donde encontramos el arcángel San Miguel, hecho en arenisca por un artista llamado Dudodico Consorcio. Lo que vemos acá es una simulación del río Jordán, donde fue bautizado a Jesús. Allá encontramos, en la parte azul, la que se encuentra en el piso, esa es la pila bautismal, simbolizando eso, el momento en que bautizaron a Jesús en el río Jordán. Quiero que por favor ustedes bajen, vamos a llegar al mismo punto, que bajen por el que, por el que ustedes quieran por el, o por el que el corazón les dicte, y allá abajo les cuento qué significado tiene cada camino. Entonces, por favor. No, no, no. Bueno, ahora sí, chicos. Les cuento. Dicen que las personas que cogieron la mano izquierda, ahorita a mi derecha, son las personas más pecadoras ¡Ay Dios mío! <risa> por, eso, por eso el camino no es derecho ¿sí? los que cogimos por la mitad o las personas que cogen por la mitad son las personas que como dice el dicho, los que pecan y rezan en pata entonces son las personas que pecamos y después nos arrepentimos y el siguiente o sea, los de la derecha, ahorita a mi izquierda son las personas más juiciosas, más tranquilas oh. las más santas Don no, feliz. No, feliz es no, el Chicos, les cuento que acá ya bajamos los 180 metros ah, Se ve que ]�ir. es muy tranquilo Esta es la capilla de la Virgen del WhatsApp. La vemos allá Esos agujeros que vemos detrás de ella Son los 126 eh, Bueno, más bien es en conmemoración a los 126 mineros, o sea, encontramos 126 agujeros detrás de, de esta virgen Ajá, el artífice, o sea el creador, el, el de la idea fue eh, Roosevelt Garavito y ahí le ayudaron 126 mineros esos agujeros son en conmemoración a ellos la capilla de Guas. Todos estos cuadros e imágenes son regalos, obsequios que nos han traído los diferentes países. E, e instituciones también, algunas instituciones nos, nos, nos han traído estos obsequios. Esta viene siendo la Virgen de la Patrona de Colombia. Ella se llama la Virgen de Chiquinquirá. Acá encontramos a la República Dominicana, pero vemos que está en este momento, están haciendo mantenimiento. Pero si vemos, dice Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, Madre protectora y espiritual de la República Dominicana. Dice que la trajeron el 11 de marzo de 2017, la Embajada de la República Dominicana en Colombia. Debería estar ahí? Sí, pero está en mantenimiento, entonces se, están, se llevan esta, Después se llevan la siguiente y así van haciendo el mantenimiento a todas las que tenemos. Acá lo que encontramos es el nacimiento, muchachos. Hecho también, hecho, hecho en arenisca. Quiero que observen al Niño Jesús y me digan qué diferente le ve. Muy bien. Él ya viene con sus cuadritos. Sí, hay dos versiones que dicen que lo hacen con cuadritos porque él tiene Jesús tiene que venir con fuerza a que, a, a que perdone nuestros pecados al salvar el mundo y otro porque eh, es en conmemoración a los mineros ya que es un trabajo muy fuerte acá era lo que estábamos viendo arriba lo que les decía la representación del río Jordán y acá encontramos la cruz Sí, acá ya lo dejaron turístico. Ya el, el resto de nuestra mina, de nuestra montaña de sal, eh, eh, sí, se sigue explotando, se sigue sacando material de, de ella. Dicen que es tan grande que hasta la Torre Eiffel cabría perfectamente. No pesa nada. Lo que pasa es que por la luz, por el juego de luz... Parecía como desde arriba, como si estuviera colgando. Ajá, es verdad. No uh -huh. pesaba nada. No pesa nada. Yo gané. Va cerca. A tirar una foto, tres columnas, una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? No es para sostener eh, la mina, no, no, no. Esta, la de allá, dos, tres y cuatro. Lo que simboliza son los cuatro evangelistas que se encuentran en la Sagrada Biblia. Por eso le digo que todo... Está hecho por algo. Todo no tiene un significado. Un no significado. Él vendría siendo el Papa Francisco. Vemos otro monumento. Este ya es en conmemoración a nuestros indígenas, ya que vemos los rasgos de ellos muy parecidos. Vemos los ojos, los ojos un poco salidos, la nariz es chata, las manos grandes. Es en conmemoración a ellos. Quiero que conozcan cada rinconcito de nuestra Catedral de Sar. para eso venimos. ¿Y yo qué? Sí, sí, sí, claro. ¿Sabes que la de Miguel Ángel bueno, es el encuentro de Dios con su creación pero en la de Miguel Ángel se representa el encuentro entre Dios y Adán por eso se llama la creación de Adán esta es el encuentro entre Dios y toda su creación o sea, lo que existe antes de Adán que también es hora de Dios ¿y qué existe antes de la humanidad? Antes el universo como obra del creador la Biblia dice que en el primer día Dios separa la luz de la oscuridad a la luz la llama día a la oscuridad la, la llama noche y se da cuenta que esto es bueno ¿sí? en ciencia a esto lo conocemos como el Big Bang o la supernova les en cuenta el primer elemento de la creación nuestra para la humanidad, es la luz visitante entonces para aquellos que dicen que ciencia y religión no van de la mano es mentira, son cuentos es especulaciones inventadas por paul lo grande que es Chicos, les cuento que acá ya se acabó la parte religiosa y ahora vamos a encontrar la parte comercial. Ajá, para allá vamos, en el spa. Las cosas, exacto. Allá las personas que se toman fotos, allá donde estaban los chicos, acá las vienen a imprimir. Y encontramos cafés y también pues para comprar cositas. Cada minuto más sorprendente. Dime. Cada vez más sorprendente. <risa> Mientras más caminamos más sorprendente. <risa> hermosos sí son piezas muy muy hermosas muy bien hechas las que están son económicas esas son un poquito más costosas las que están blancas encontramos esmeraldas ah por aquí está el oro Encontramos las esmeraldas pues que acá ya las entregan certificadas con el nombre de cada persona y, y con el nombre también de la piedra, del oro que llevan, de la plata. También vemos acá una representación de la leyenda del dorado de la que les hablaba en el carro. Ah, yo creo, ya, nosotros pasamos de aquel lado ahorita, veo que sí? Ajá, sí, muy yo bien. Yo tela sí. Exacto, sino que la tapan pues, para, para no perder no así, el ambiente. Entonces, esa es la representación de la leyenda del Dorado, con la balsa muisca, ahí de, pues, debajo de, de, de, de nuestros indígenas. ¿Pero cuántos años tardaron en hacer esta...? este monumento tan enorme. Bueno, como, como les, les conté, entonces en el 92 cerraron la anterior y en el 95 abrieron este. Entonces dicen, wow, tres años. Pero también era, es porque los caminos ya estaban hechos, porque ya estaba siendo eh, trabajada esta mina de sal. Entonces pues fue como más bien la adecuación de cada, de cada parte de nuestra catedral como vienen siendo las estaciones del Via Crucis y lo que vimos anteriormente. Acá lo que ya vamos a ver es una especie de museo donde nos muestran cómo ellos extraen. No, la piedra, esta piedra preciosa de, de Colombia llamada Esmeralda. Por eso las piezas, las piedras también, en este lugar son económicas porque ellos mismos son las que la extraen. Este vehículo, aquí. este vehículo simboliza con el que ellos trabajan. Como son lugares pues tan pendientes, como vemos acá en estas fotos, entonces pues tienen que trabajar con carros muy pesados. Eh, bueno, que más bien que soporten este camino. Ajá. Cárcel. La cárcel, a las esas personas que se les cae uh -huh. así una esmeraldita y ellos no se dieron cuenta en el bolsillo, entonces pararon en la cárcel. Sí, sí, sí. El espacio, el que queda allá, mira, allá es donde dices tú lo de la crema. No, ahorita nos explican todo. Bueno, chicos, vamos acá a sumergir las manos. Que nos van a hacer una espoleación en las manos. Entonces, sigamos acá. Gracias. de por favor, Al ¿El qué Este ha sido nuestro recorrido por la Catedral de la Sal. Agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestro guía Diego, que ha sabido explicarnos tan perfectamente todo y conducirnos por este laberinto tan grande sin habernos extraviado por ninguna parte. Pues nada, acá los esperamos, espero nos visiten. Acá bienvenidos siempre a nuestros hermanos dominicanos acá en Colombia y especialmente acá en Zipaquirá y en Bogotá. Un abrazo. Muchas gracias.